Bueno, entonces, hoy yo les había, les había prometido que iba a hablar de algunas cositas específicas de los autores austríacos que rescato en este libro. ¿está? Entonces, este, o sea, son como, son como aspectos de estos autores que no son habitualmente tratados en lo que podríamos llamar las introducciones canónicas a la escuela austríaca de economía. ¿Ok? Eh, y está bien que sea así, hay un momento para todo. Eh, entonces eh, voy a seguir el orden clásico, vamos a comenzar por Menger. Eh, hay tres cositas en Menger eh, que querría destacar. Eh, la primera no es tan desconocida, casi todos saben, sobre todo por la influencia que tuvo el artículo de Juan Carlos Kachanowski sobre historia de las teorías del valor y del precio, que... La teoría subjetiva del valor en Menger eh, no es la, exactamente la misma que la teoría subjetiva que hubo luego en von Mises, porque Menger, si bien él distinguió entre valor en uso y valor en cambio, ¿no? el valor en cambio, por supuesto, el, el valor de la mercancía en el momento de, del intercambio, sin embargo, él mantenía cierta noción aristotélica de valor en uso objetivo, o sea, cuando Menger decía que un bien en el mercado vale en tanto a su utilidad, presuponía a su vez que era la, la utilidad presuponiendo la objetividad técnica de la cosa. Entonces, por ejemplo, un martillo vale en el mercado en la medida que sea demandada. Sí, pero, pero no estaba del todo claro en el texto de Menger, o yo diría más bien... Eh, eh, había como una tendencia de decir, pero a su vez un martillo es un martillo y se utiliza para tal cosa. ¿no? O sea, había, había una noción eh, eh, remanente eh, de uso objetivo de, de, de, de la mercancía y que para bien o para mal, posiblemente alguien está en desacuerdo en Hayek y Mises y sobre todo en fomices eh, obviamente la demanda subjetiva es totalmente falible, no tiene que ver con la utilidad técnica de la cosa. Y a mí me parece que es un detalle importante porque, porque tiene que ver con la teoría del capital. O sea, un martillo es un bien de capital en la medida que la demanda subjetiva lo utilice en una carpintería. Pero si yo compro un martillo y lo coloco como adorno en la pared de mi casa, es un bien de consumo. ¿no? Y eso tiene que ver totalmente con la subjetividad de la valoración. Eh, así que bueno, habría que ver si este detalle fue mejor o peor. Yo creo que fue, fue mejor. Bien. El segundo punto, eh, y esto, esto me van a decir Gabriel, eso ya lo sabemos, listo, vamos a pasar rápido por esto, es la importancia radical de la teoría de la imputación en ¿no? Eso Es uno de sus aportes más importantes, ¿no? la demanda de los, el valor subjetivo de los factores de producción depende de la demanda subjetiva de los bienes de consumo. Eh, eh, es algo en lo cual hay que insistir permanentemente porque toda la estructura de producción está determinada por la demanda de los bienes de consumo, es algo que además está unido totalmente al individualismo metodológico de la escuela austríaca, que ya comienza con Menger a ser relativamente claro y distinto. Eh, eh, la teoría de la imputación, bien entendida, eh, eh, es contradictoria con afirmaciones tales como bueno, hay que ver cuál es el plan que la nación requiere, ¿no? ese tipo de, de, de cuestiones. ¿no? Y en última instancia nos hace ver que eh, toda intervención del Estado implica la asignación de recursos contraria a la imputación subjetiva de los consumidores, aunque puede llegar a estar políticamente justificada ¿No? o sea, puede haber una intervención del Estado desviando recursos para un fin político eh, por un motivo militar vamos a hacer un puente aquí, ok, listo, pero, eh, pero no es un tema eh, de economización de recursos es, este, y esto tiene que ver con la diferencia entre gasto e inversión bien y el último tema, sí, tal vez los va a sorprender un poquitito, eh, y hay un artículo de Israel Kirchner sobre este tema, también publicado en los 80, que no fue muy comentado. Justamente en la década del 80, en pleno auge de la escuela austríaca como análisis del mercado como proceso en contra de los análisis de competencia perfecta, Israel Kirchner aclara, con toda honestidad de su parte, que... Eh, que Menger no es así. El libro de 1883, Investigaciones eh, sobre el método de las ciencias sociales en general y la economía en particular, eh, bueno, hago un paréntesis, además. El tema de la metodología de la Escuela Austríaca de Economía nunca fue claro y distinto, y menos aún en sus primeros periodos. Bueno, ahí Menger... Eh, Justamente porque quiere insistir en la universalidad de las leyes económicas, ahí distingue entre leyes empíricas y leyes exactas. ¿No? Bien. Eh, pero una ley exacta para Menger, en, al, hacia el final del libro, en un, en un apéndice, si mal no recuerdo el quinto, Bueno, la numeración del apéndice depende de la edición del libro. Ahí Menger dice, bueno, para hablar de las leyes exactas dependemos de ciertas condiciones. Empieza a hablar de las condiciones y las condiciones son muy similares a un modelo de competencia perfecta, que de alguna manera, pero que en ese momento no se llamaba modelo de competencia perfecta, se llamaban supuestos de la teoría económica y listo, ya yo no, yo no estudiaba mil, los había establecido, pero quiero decir, no, eh, ahí la metodología que Menger propone para la universalidad de las leyes económicas no es la que luego, a partir de los 40, los 50, entienden los austríacos, es algo muy similar a un modelo de equilibrio tradicional. ¿Qué hacer con esto? Nada, listo, es así, ya está. <risa> Lo único que muestra es este, este, la no linealidad. Eh, que que la, la historia de la escuela austríaca es eh, eh, caloidoscópica, ¿eh? Es, este, no, es, no es lineal. De repente aparecen estas cosas y listo. Este, no, no, no hay, este, no, no, nunca la escuela austríaca fue un manual exacto que fue seguido por todos los. Eh, economistas austríacos. Este, eh, por lo demás, por el motivo que les dije el miércoles, eh, a mí esto ya no me preocupa tanto por la conciliación que yo ya estoy viendo entre la teoría de los modelos, tanto en la escuela austríaca como en eh, las otras escuelas neoclásicas. ¿Está bien? Eh, hay dos teorías al respecto, bueno, no voy a retirar el chiste, está el tema de la escuela austríaca y las modelos, que eso es un tema que yo no, no, no, no, no, no conozco, y los modelos, ¿vale? Ese, eh, y los modelos así este, en cuanto a presupuestos de condiciones, y ¿eh? eso sí, de eso sí me ocupo. Bueno, muy bien. Eh, esas son las tres cositas que quería destacar de Karl Menger. Eh, sobre von Baverk, dos dos cuestiones. Primero, recuerden que para Fon es importantísima la diferencia que él tiene con Fon Baber. ¿Cuál es la, esa gran diferencia que tiene en el tema de ahorro, inversión, formación de capital? Que Mises distingue entre la tasa de interés originaria, la tasa de interés bruta del mercado y en Fon Mises la tasa de interés originaria y la preferencia temporal no están necesariamente unidas a la formación de capital. Sí la pueden estar. O sea, si yo restrinjo mi consumo de bienes presentes para fabricar un bien de capital, entonces ahí el interés originario tiene que ver con la formación de capital. Pero no necesariamente una cosa lleva a la otra. Y para von Mises habría sido un error muy grave de von Baber que, a pesar del rescate de la tasa de interés desde el punto de vista de la preferencia temporal, la limitara solamente al tema de la formación de bienes de capital. Yo creo que tal vez, retrospectivamente, eso tiene que ver con la importancia que Mises le da a la teoría del ciclo. ¿OK? Este, ahora, yo tampoco me puedo expedir en esto. Habría que ver qué opinan economistas austríacos importantes sobre esta diferencia. Yo simplemente les estoy diciendo que no... Eh, eh, que actualmente no es algo que se destaque mucho, no es algo de lo cual se hable mucho, parece no tener relativa importancia, hoy, retrospectivamente. ¿no? Pero en su momento, von Mises consideró que esto era eh, importantísimo y él, y él planteaba lo suyo como un adelanto con respecto a eh, la teoría de von Baber sobre la formación de bienes de capital. Eh, eh, y eh, también quiero decirles que eh, hoy en día hay también una especie de interpretación relativamente oficial de la ley de preferencia temporal ¿no? bueno, como que la ley de preferencia temporal significa que hay una tendencia en el ser humano a consumir los bienes presentes y no los bienes futuros este, y que por lo tanto la tasa de interés es, eh, es el valor adicional que convence al sujeto actuante a consumir en el futuro y Von Mises tiene una especie de demostración por el absurdo de la ley de preferencia temporal, que si todos quisieran consumir en el presente, entonces nadie consumiría, entonces, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Y, y, y todo lo, lo que dije antes sobre la interpretación habitual de la preferencia temporal, simplemente quería decirles que si ustedes leen el texto de Von Baber, no está tan claramente así, es más complicado, son explicaciones más bien psicológicas del tema de la temporalidad del tiempo y, la, y, y, y el sujeto actuante en relación a la productividad del capital. Es todo mucho más complicado y, y, y, y es una teoría que luego se fue depurando, ¿no? este, sobre todo con el primer libro de Von Mises de 1912. Simplemente les quiero decir, el tema de la ley de preferencia, ley de preferencia temporal este, no está tan claro en Von es, es Es como una búsqueda. ¿No? Eh, eh, yo creo que recién en FOMMISES el asunto está eh, más claro aún así me atrevo a decir, este es un aporte personal que no sé qué, qué opinarán que yo últimamente tampoco estoy tan de acuerdo con esa demostración a priori de la ley de preferencia temporal a mí, a mí no sé si se puede decir a priori que todo sujeto actuante necesariamente tiende a consumir en el presente y no en el futuro a mí me parece que sencillamente lo que, lo que sucede es una eh, diferencia de preferencias temporales. O sea, eh, cada persona actuante, según sus valoraciones subjetivas, tiene una tendencia propia a consumir en el presente o en el futuro, pero si consume en el futuro, ahí entonces entra la tasa de interés como, una, como un resultado de la mayor preferencia este, por el consumo futuro. ¿No? Eh, o sea, creo que lo que se podría decir es que hay una tendencia a, al consumo presente o al futuro. Si es el futuro, entonces entra tasa de interés originaria. ¿no? Que, este, que no, no es un precio, sino que es algo que sencillamente va a implicar luego en el mundo social eh, un incentivo al ahorro en el mercado de capitales. ¿no? Bueno, eh, así que listo. Esto era, era para... Para, para aclarar que, eh, que las diferencias entre von Mises y von Baverk son importantes, son interesantes, pero tal vez con el tiempo ya no sean tan relevantes a la hora de eh, hablar de la teoría del ciclo o, o la explicación de la tasa de interés. Bien, ese es el segundo punto. Eh, tercer punto. ¿no? Llegamos a, a von Mises. Bien. A ver, ¿qué cosas querría yo destacar en Von Mises? Primero, la formación intelectual de Von Mises. ¿Está? Eh, creo que hay eh, tres autores importantísimos en su formación intelectual. Eh, uno, desde luego, es Menger. Lo sabemos todos por su Notes and Recollection. devinen en Economista con la lectura de Menger. Bien. Recuerden, a su vez, que Menger era un gran lector de los clásicos. ¿Okay? Bien. Segundo punto, S, la importancia de los clásicos en el pensamiento de von Mises, la importancia de la teoría del comercio internacional, eh, ¿no? del, del libre comercio internacional, y sobre todo la importancia de David Ricardo en el pensamiento de von Mises. ¿no? Todavía en 1927, cuando escribe su libro Liberalismo, el, el manual de economía que recomienda es el de, el de David Ricardo. ¿no? Eh, acá creo que ya saben lo que es la ley de... Eh, costos comparados en Ricardo, en von Mises pasa a ser como una especie de ley de sociología general que le llama ley de asociación, que tiene una fundamental importancia a su vez en la filosofía social de von Mises. ¿no? O sea, si no fuera por esta ley de asociación, eh, prácticamente no habría sociedad humana, porque el ser humano no percibiría la ventaja de vivir en sociedad si no fuera por la ley de asociación, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ya saben que está en el capítulo 7 de, de la acción humana. Pero, vuelvo a decir, la influencia de, de David Ricardo acá es eh, esencial. Y luego el otro gran autor es Max Weber. ¿eh? Este, sobre todo porque ahí está la noción de acción racional y cómo von Mises intenta extender la noción de acción racional de Max Weber a toda acción humana, pero también porque en Max Weber está el neocantismo. ¿No? o sea, eh, en la teoría de los tipos ideales de Max Weber que permiten generalizaciones para el análisis de la vida social Fomises ve el primer intento serio de pasar de la historia como se la veía en los ambientes germanoparlantes a una ciencia social relativamente universal ¿OK? así que, este, eh, bueno eh, yo diría que cuando se habla del neocantismo de von Mises, que como viene aclarado Julio el otro día, no es en ética, sino en epistemología, en el tema de a priori el autor fuente es eh, Max Weber ¿está? Eh, con las concesiones que ya le he hecho muchas veces a nuestro querido amigo Warren de que von Mises tiene párrafos que este, que nos permiten una riqueza de interpretaciones. Tiene párrafos, tiene párrafos que, si ustedes los, los toman aisladamente, podrían llevar a una interpretación aristotélica de la praxeología de von eh, que es lo que terminan haciendo algunos autores, como Rothbard. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la diferencia entre concepción y comprensión? La comprensión es para la historia, que entre paréntesis no es exactamente lo que decía Max Weber, y la concepción es es eh, el, el razonamiento que va a la naturaleza misma de la acción humana y a lo que podemos deducir a partir de la naturaleza misma de la acción humana. ¿no? Bueno, eh, algunos autores han ligado este tema de concepción en von Mises como un método que, aunque Mises no lo haya querido así, está bastante cercano a lo que es el concepto abstracto en, en, en, en Mises. Eh, perdón, en, en Aristóteles, y les cuento que el año pasado tuve el honor de dirigir una tesis de doctorado eh, eh, de un filósofo chileno que eh, relacionó todo el tema de la concepción de la praxeología de Fomises con la fenomenología de Husserl. ¿Okay? Y, y, y sale bastante bien, porque en Husserl también el tema del análisis de la esencia y aquello que se desprende de la esencia es bastante similar a lo que fácticamente hace Mises en sus escritos. ¿no? bien Y después lo que sugiero en el libro también, pero es una sugerencia, yo no lo podría desarrollar, tal vez algún uh, alguien con una mente más lúcida podría hasta hacer una tesis de doctorado al respecto. Yo creo que hubo un debate silencioso Mises Keynes. ¿Por qué? Porque, porque Keynes al final de su libro lo cita a Fomises, cita la teoría de la moneda y del crédito, hace una explicación de la teoría del ciclo de Fomises, que si ustedes la leen no sé si los va a convencer. ¿no? Por supuesto cualquiera de nosotros podría tener la tendencia a decir me parece que no lo entendió, pero bueno ahí viene un poco el punto del debate. Eh, lo interesante es cómo termina ese párrafo de Keynes, termina diciendo Mises ha llegado a las conclusiones, no, ha llegado a, eh, a ver la relación entre interés e inversión exactamente al revés ¿No? exactamente al revés que yo, que, que Keynes ¿no? bien eh, co cosa que me parece que era verdadera eh, exactamente, sí, sí, este, las conclusiones eran al revés lo que en Fon Mises eh, implicaba una tendencia al equilibrio entre ahorro e inversión por medio de una tasa de interés libre, en Keynes significaba todo lo contrario. Muy bien. Recuerden que después, Fomises, eh, ah, acá me olvidé de repente, si mal no recuerdo, Notes and Recollections, ¿no? aunque les debo la cita, si alguien se puede fijar en mi libro me avisa. <risa> este, eh, recuerden que Fomises después, eh, Hace una referencia a este, a este párrafo de Keynes y, y hace una referencia también a una reseña que Keynes hace del libro de Mises diciendo que él tiene cierta dificultad en leer en alemán las cosas nuevas, las cosas que él ya conoce, sí. ¿no? Eh, y ahí von Mises se burla un poquito y dice, bueno, no es extraño que si no entendiera alemán no pudiera entender lo que yo estaba diciendo. Bueno, pero... pero eh, Dejando de lado esta, esta ironía de von Mises, que como ustedes saben, si él quería era muy agudo en sus ironías, dejando de lado esto, yo creo que un análisis de ese parrafito del libro de Keynes, que está justo al final, un análisis académico, detenido, sería muy interesante y creo que agregaría bastante al debate entre, eh, entre Keynes y Hayek, entre Keynes y Mises. ¿Por qué? Y ahora voy al tercer punto. Porque no sé qué opinarán, pero a mí me parece que la teoría del ciclo en Mises y Hayek, esto creo que no es ninguna novedad, es diferente. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? A mí me parece que la teoría del ciclo en von Mises es, perdonen la expresión, puramente monetaria. Vieron que en Hayek está el tema de los triángulos hayekianos y el tema de la estructura intertemporal de la producción, cosa que se considera como un adelanto y los austríacos lo han seguido estudiando todo ese tema, sobre todo Garrison en Time and Money, que dice que eso fundamenta una macroeconomía austríaca. No es que von Mises niegue eso, sencillamente casi no habla de eso, y la, estru la, la, la estructura de la teoría del ciclo, ¿por qué es puramente monetaria? Porque a mí me parece que lo que dice von Mises se limita a decir, ustedes expanden en el mercado de capitales los medios fiduciarios, ¿no? expansión de oferta monetaria como medios fiduciarios, eh, y si hay curso forzoso, entonces la tasa de interés bruta tiende a la baja y ya saben cómo sigue la película. ¿no? Y, y la clave del, del, de la segunda fase de la teoría del ciclo es que el Estado sigue emitiendo medios fiduciarios hasta que se produce el colapso total y la huida hacia valores reales. Si Fomises hubiera vivido en Argentina, habría dicho pero qué magnífico testeo empírico de mi propia teoría. ¿no? Bueno... este pero fíjense que dicho así es una teoría monetaria. ¿no? Eso no quiere decir este, que haya una competencia entre Mises y Hayek o que ambas teorías no sean compatibles. Me parece que Hayek agrega, tiene razón con la estructura intertemporal de la producción, pero la teoría de Mises es más eh, directa. Eh, es, es en el sentido que es puramente monetaria. Y me parece que eso entonces... Eh, Radicaliza más la diferencia entre Keynes y Mises, en, en, en los temas monetarios, prácticamente como anverso y reverso, ¿eh? prácticamente como si uno fuera ¿no? el negativo del otro. ¿no? Eh, la misma expansión monetaria que en Keynes está legitimada porque es lo que eh, solucionaría el problema del desempleo y cuando se soluciona el problema del desempleo hay que dejar de emitir, ¿No? Bueno, en, en Fomises es exactamente al revés. ¿no? Esa expansión monetaria es la causa ¿no? de, eh, del desequilibrio, bueno, perdón, del desequilibrio producido por el gobierno entre tasa de interés originaria y tasa de interés bruta. ¿Por qué? Porque Fomise ya cuando escribe la acción humana ya. Dice explícitamente que a tasa de interés originaria y bruta están siempre en desequilibrio. El asunto es que en el mercado libre estarían menos en desequilibrio. ¿OK? Bueno, eh, Y finalmente, en, en, en, en el librito yo no insisto mucho en esto, apenas si toco el tema, pero lo, lo digo, el tema metodológico. Pero el tema metodológico no consiste en reseñar de vuelta lo que Fomises dijo sobre la praxeología. El tema metodológico consiste en advertir que eh, a, a Nicolás Kanchonovsky y a mí nos parece una mejor interpretación de Mises decir que él afirma la praxeología como el análisis de lo que se deduce de la acción humana descripta como él la describe, eh, pero luego en el capítulo 14 de la acción humana, Claramente afirma que para pasar a la economía, que ya es el análisis del intercambio bajo precios monetarios, necesitamos ciertas condiciones del mundo real. Esas condiciones del mundo real, por ejemplo, la desutilidad del trabajo, por ejemplo, la existencia de precios monetarios, por ejemplo, la, de, la división del trabajo, esas condiciones del mundo real no es que sean empíricas, porque están vistas desde una filosofía social que está en el capítulo 7 del libro, pero la clave es que son no deducidas de la praxeología. Por lo tanto tenemos praxeología por un lado, luego condiciones del mundo real no deducidas de la praxeología y en tercer lugar, deducidas sí de la praxeología y esas condiciones del mundo real, queda afirmada la famosa construcción imaginaria de la economía pura de mercado que ya saben que no es el modelo de competencia perfecta. Bueno, entonces, lo que decimos Nicolás y yo es que Club tenía razón. Para Masclub, von Mises era un economista a priori, como todos los economistas. Todos los economistas afirman una serie de fundamental assumptions, un marco teórico que es previo a la aplicación de esas fundamental assumptions al caso real, y que, como todos los economistas, cuando von Mises habla del tema de, de aplicación presupone cosas que no son deducibles de esas fundamental assumptions, que en el caso de von Mises es la praxeología. Bueno, por lo tanto, eh, eh, el, el tema metodológico que planteó en el libro es una diferencia, eh, y esto lo vimos el miércoles, entre la interpretación Rothbard y la interpretación eh, eh, Mises, que... Eh, en un intercambio de, de, de cartas que fueron publicadas en el Mises Institute entre Nicolás y David Gordon, el asunto casi se resolvió como una cuestión de términos, porque David Gordon lo defendió a Rothbard y lo defendió bien, como diciendo, no, pero mira, Rothbard también habla de presupuestos no praxeológicos. ¿No? Eh, bueno, y nuestra respuesta fue, bueno, pero entonces ¿por qué habla de a priorismo extremo? O sea, ¿cuál es el tema terminológico ahí? Si Rothbard también reconocía que para pasar al análisis de oferta y demanda necesitas cuestiones adicionales a la praxeología, ¿por qué se enojó tonta con Machlup y habló de extremo priorismo? Bueno, y ahí quedó el tema. ¿no? Y por supuesto, no es algo de lo cual dependa el mundo, <ríe> ni la escuela austríaca, pero sí de este tema dependió de, de que desde 1956 en adelante la interpretación casi oficial de von Mises ya sea a favor o en contra, fue la interpretación Rothbard. Y por lo tanto hubo muchos economistas no austríacos que suponían que von Mises decía exactamente lo mismo que Rothbard en su artículo del 56. Y eso retrasó mucho el diálogo entre el, la escuela austríaca y la filosofía de las ciencias contemporáneas. Porque en la filosofía de las ciencias contemporánea desde Popper en adelante, las ciencias naturales tienen un núcleo central a priori. Y luego tienen las famosas hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc, con las cuales van como este, reformulando el núcleo central. Y, y desde ese punto de vista es que Popper y Lakatos no planteaban diferencias esenciales entre el procedimiento de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, si, si, la, si, si, si la interpretación club hubiera prevalecido, el diálogo entre la escuela austríaca y la filosofía de la ciencia actual hubiera sido mucho más amable, mucho más tranquilo, mucho más sencillo. Como mucho, habría sido un énfasis en cuál es la importancia del núcleo central. O en todo caso, el debate hubiera sido, como lo es todavía en filosofía de la ciencia actual, si le doy menos importancia a ese núcleo central del cual hablaba Lácatos o la conjetura de Popper y si le doy más importancia al testeo empírico solamente. Bueno, pero eso hubiera sido todo el debate. Bien. Yendo a Hayek, lo que de Hayek quería destacar como interesante, y que al principio van a ver que puede llegar a ser contradictorio con lo que dije el miércoles, pero no es así. ¿no? Eh, yo el miércoles afirmé que en los 80, por influencia de Israel Kirchner, había una gran diferencia entre los economistas austríacos que decían nosotros estamos en, en el mercado como proceso y luego todos los demás economistas neoclásicos, incluso los chicagenses. Había como, una, como un debate intenso, más del lado de los austríacos que de los chicagenses. ¿no? Digamos, desde los austríacos se acusaba a los chicagenses de utilizar el modelo de competencia perfecta. ¿no? Eh, y yo ya dije el miércoles que ese debate... Eh, yo lo considero hoy menos importante porque ambas escuelas utilizan modelos, la diferencia es cuál es el punto de partida del modelo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es indudable es que, hay, es que hay muchos economistas intervencionistas, fuertemente intervencionistas, es más, esto que voy a decir parece ser como la interpretación canónica de la micro y de la macro en los manuales de economía. El modelo de competencia perfecta, implicaría que el mercado solo funcionaría bajo esos presupuestos, pero las fallas del mercado, no, no sé qué está haciendo la compu, pero no importa, pero las fallas del mercado ¿no? necesitan necesariamente, requieren necesariamente la intervención del Estado ¿no? eh, para acercar al mercado real a las condiciones del modelo. Eso sería como la interpretación intervencionista, del modelo de competencia perfecta, que ya saben, ya dije el, el, el, el miércoles que eso no tiene nada que ver ni con Gary Becker ni con Ronald Coase. ¿no? Pero entonces, desde este punto de vista, todo lo que Hayek afirma sobre eh, el orden espontáneo, que acá yo lo coloco como modelo, no sé si se ve, ¿ven? Como un. ¿Ven, ven que ahí, en, en este esquemita, tendríamos. ¿no? Eh, if no, eso no, tendríamos, ahora a ver si se ve mejor, if, ¿eh? if. estas tres condiciones, bueno, casi me salió una carita, no then, ¿eh? entonces hay una tendencia a la coordinación, de mayor descoordinación a menor descoordinación de conocimiento. Bueno, muy bien, entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es la interpretación del mercado que tiene un austríaco?, es un proceso eh, que ya está en desequilibrio sencillamente con estas tres condiciones está, está menos en desequilibrio, esto es lo que acerca mi interpretación de Hayek a lo que decía Lachman, o sea el mercado es desequilibrio bajo estas tres condiciones que son muy difíciles de lograr fácticamente bajo estas tres condiciones el desequilibrio es menor hay algunos como dijo Julio que ya han dejado de hablar de equilibrio y desequilibrio y hablan sencillamente de mayor coordinación, menor coordinación. ¿De qué? De conocimiento, por supuesto. Una tendencia, no tanto al equilibrio, sino de una menor coordinación de conocimiento entre fuerte demanda a una mayor coordinación de conocimiento entre fuerte demanda con los precios libres, la libertad de entrada al mercado este, y la tendencia del aprendizaje. Bueno, entonces. Eh, el. el eh, lo que sería el acercamiento del mercado real a una situación ideal de coordinación, para el austríaco no es el gobierno, sino que es tratar de que institucionalmente se den, se den estas tres condiciones. Eh, no de casualidad, recuerden que cuando Hayek escribe The Minimum of Competition es en el año 46, en ese artículo hay mucha insistencia en el tema de la libertad de entrada al mercado. e Israel Kirchner permanentemente decía, freedom of entry, ¿no? todo el tiempo. Pero claro, eh, eh, el mundo real, sobre todo a partir de la segunda guerra, no tiene nada que ver con eso. A mí no me parece extraño, sino totalmente coherente, que los economistas austríacos se hayan dedicado luego a un análisis institucional. Eh, los fundamentos de la libertad lo, lo liberty, el diálogo con el public choice o sea, finalmente lo más importante si Hayek tiene razón es cómo logramos institucionalmente que estas tres condiciones sean cada vez más claras porque, eh, el, porque, porque el capitalismo no sé si decir evoluciona hacia un eh, mercado real siempre intervenido por lo tanto esto nos permite ver ¿Cómo ve el mundo el intervencionista que parte del modelo de competencia perfecta? Pero, ¿qué ocurre? Ahí, ahí se ve claro. El, el modelo de competencia perfecta ¿no? sería como, como el ideal, pero esta flecha lo que representa es la acción del gobierno. ¿No? O sea, en un intervencionista es el gobierno el que acerca el mercado real al modelo de competencia perfecta, sobre todo por medio de la intervención en bienes públicos, en externalidades negativas, en redistribución de ingresos, lo habitual. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque esta diferencia de visión del mundo es esencial para, para entendernos mutuamente. O sea, esto en una situación ideal de diálogo disculpen la influencia de Habermas en mi pensamiento, en una situación de ideal de diálogo, facilitaría el debate entre intervencionistas y austríacos. Como diciendo, lo que pasa es que estamos viendo el mercado de una manera muy diferente. Lo que para ti es la acción del gobierno, para nosotros es la acción de estas tres condiciones del orden espontáneo. Entonces es una visión muy, muy diferente. Bien... Eh, el otro punto que quería decir de Hayek ya lo dije el miércoles. O sea, ah, y que es el punto que quería aclarar de vuelta. Este tema de las tres condiciones del orden espontáneo llevan a una eh, reelaboración de la teoría del orden espontáneo como un modelo de la teoría del orden espontáneo. Eh, eh, miren que la palabra. Modelo de alguna manera está utilizada por Hayek sobre todo en eh, la teoría de los fenómenos complejos porque ahí en ese artículo Hayek habla de las, del pattern que ¿no? es algo relativamente aproximado y por eso dice que él acepta las predicciones no concretas sino las pattern predictions ¿no? eh, es muy interesante, fíjense el tema de los idiomas ¿no? En los 80, eh, en la revista Estudios Públicos de Chile apareció una traducción del libro, la, del artículo La teoría de los fenómenos complejos, que es un artículo cuyo primer artículo, cuyo primer fenómeno complejo es ese artículo. Okay. Bueno, en ese artículo, en, ese, en esa traducción española... El traductor, pero miren qué interesante lo que es... No, no entro en el tema de las traducciones porque es un tema que últimamente me está fascinando. O sea, últimamente estoy llegando a una teoría tipo lachmann shackle de las traducciones. Son imposibles, son caloidoscópicas. ¿no? Bueno, donde Hayek pone Pattern Predictions, el traductor, que no sé quién es, me tendría que fijar, no, me olvidé. El traductor pone... Eh, Predicción de modelos con información incompleta. Así, ah, bueno. predicción de modelos con información incompleta. Claro, y en esa época ya era una, yo era este, un total niño ahí en el departamento de investigaciones del SEADE, y el que nos llamó la atención sobre el asunto fue Ezequiel Gallo, como siempre, ¿no? Que como un maestro zen, así, ¿no? Cada tanto nos daba un golpecito y nos decían, ¿se fijaron en este título? Sí, bueno, eso Hayek no lo dice. Bueno, en fin. Pero sin embargo, sin embargo, ahí el traductor me parece que percibió algo, percibió algo a teoría de modelos. Y por supuesto yo no pondría información incompleta, yo hablaría de conocimiento disperso, que no es lo mismo. ¿no? Pero bueno, eh, eh, o sea, yo creo que aunque no usemos la matemática se puede hablar plenamente de un modelo en la escuela austriaca de economía, que es ese modelo son las condiciones de orden espontáneo. Y el autor que hay que citar actualmente para esta cuestión es uskali Maki. ¿Por qué? Esto no lo dije el miércoles. Porque dentro de la teoría de los modelos hay una discusión sobre el realismo o el no realismo de los modelos. Cosa que es muy habitual cuando ustedes hablan de Freeman. ¿Eh? el famoso no realismo del modelo de competencia perfecta en Friedman. Bueno. Desde luego, ningún epistemólogo ni ningún economista jamás dijo que un modelo implica, comillas, afirmaciones fácticas. ¿ok? lo que dice, y perdón uskali Maki que te sintetice en dos segundos, porque prácticamente él dedicó toda su vida a esto, son 30 años de artículos. uskali Maki además es uno de esos académicos que no escribe libros, escribe solo artículos en la gran revista especializada de epistemología y de la economía. Bueno, finalmente la conclusión de Euskalima aquí es que eh, puede haber cierto realismo en los modelos. El realismo está dado en la medida en que seamos capaces de especificar en el modelo las condiciones que consideremos relevantes para el análisis del mundo. ¿Ok? Bueno, o sea Y ahí también esto se introduce con todo un debate de cuáles son las condiciones relevantes, cómo se pueden distinguir. Hay un artículo de Mashgrave que maneja muy bien a Agustina, que es el tipo de supuestos que estamos manejando en Ciencias Sociales. ¿no? Este, eh, y bueno, el, el, el tipo de supuestos relevantes son las que nos permitirían efectuar esta deducción ¿no? que apunta a lo, al problema en cuestión. El, si el problema es la coordinación de conocimiento, los supuestos relevantes son los supuestos que permitirían esa coordinación. ¿no? Vuelvo a decir, la palabra supuestos, que en, en, en Maclub es muy clara, es assumptions, no son arbitrarios. Son a efectos de la deducción, pero ahí me van a decir, bueno, pero, pero a efectos de la deducción puedes poner lo que quieras, sí, la arbitrariedad se salva porque eh, son assumptions que tienen que ver con esta estructura, con el if-them, o sea, con lo que el miércoles llamé una proposición condicional. Las proposiciones condicionales no son fácticamente ni verdaderas ni falsas. Eh, su verdad consiste en la coherencia entre eh, eh, eh, el primer miembro de la Proposición condicional P y el segundo, que no es una coherencia lógica, es una coherencia conceptual. O sea, conceptual me refiero, si ustedes dicen lógica si P entonces Q, esta flechita no quiere decir que si P entonces necesariamente Q. Si ustedes quieren hablar de necesidad lógica tienen que poner P solo si Q, Q, Q solo si, solo si y si P. ¿Ok? Bueno, P entonces Q es, es una relación conceptual, no es lógica. Me parece que los volví locos, no fue mi intención. Quise decirles, quise decirles que, que no es cuestión de decir sí y solo sí conocimiento disperso. Entonces, no, no estoy haciendo ese tipo de relación necesaria. Estoy diciendo que me parece coherente, me parece cercano a mi intuición de lo real afirmar estas tres condiciones para luego sí deducir a partir de ellas el, el, la, la conclusión. O sea, finalmente, fácil, Popper, es una conjetura. P, entonces Q, es una conjetura. Listo. ¿Ah? No, no, no, no hay mayor misterio. Tal vez la mejor conjetura que tenemos, listo, es una conjetura. Bien. Ok. Eh, y creo que ya está, porque yo había agregado otras cosas que ya las dije eh, el, el miércoles. ¿Qué es lo que fundamentalmente agrega a Rothbard como economista? La detallada deducción de las leyes económicas a partir de la praxeología. En eso, Man, Economy, and State sigue siendo un clásico. Podremos estar enojados con Rothbard o no, o fanatizados por Rothbard por lo que dijo sobre los escolásticos, sobre eh, la, la revolución norteamericana, sobre el anarcocapitalismo. Sobre eso hay mucho de, debate pero la estructura de pensamiento de Mann Economen State ¿no? eh, me parece que es un aporte perenne a la escuela austríaca de economía. ¿no? Incluso ya conocen la historia del libro. En realidad, él, cuando era un joven admirador de, de Mises, eh, se puso a escribir un libro para introducir a la acción humana. ¿no? Y bueno, como sucede con todos los discípulos, más que introducir a la acción humana, lo que hizo fue reordenarla. ¿no? Este, y ese, de ese reordenamiento surgió Man Economy and State ¿Está? Eh, sobre Israel Kirchner obviamente eh, listo, no voy a hacer nada original la teoría de la empresarialidad sobre la cual yo sé que hay muchos debates ¿no? pero no sé si son del todo conducentes ¿no? este, qué quiso decir Israel Kirchner con la capacidad de creación del intelecto humano para el discovery de oportunidades me parece que si lo vemos desde un punto de vista así de filosofía y de las ciencias, el discovery de oportunidades en el mercado es la misma capacidad que tenemos para elaborar conjeturas acerca del mundo físico, simplemente que estamos cambiando de perspectiva. ¿no? Eh, pero además de Kirchner hay algo muy importante, vuelvo a decir, como historiador de la escuela austríaca, eh, es un autor indispensable, como historiador de la escuela austríaca. ¿No? Es, es, es el autor que permite ¿no? ver a la escuela Austriaca como una evolución de un mismo programa de investigación. Eh, y de Lachmann, bueno, ya hemos hablado suficientemente ¿no? sobre el, el tema del desequilibrio, eh, este, eh, sus aportes a, a epistemología, etcétera, etcétera.